Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, a, a un nuevo directo cuando hoy es 17 de octubre y en España peninsular son las 9 y 6 minutos de la noche. Muchísimas gracias por estar aquí, a los fieles, a los habituales, a la gente que os conectáis en todos los directos y si no habéis podido espero que estéis viendo esta grabación. En, la, en esta ocasión voy a hablaros de trastorno bipolar y para hablar del trastorno bipolar vamos a compartir un testimonio de una persona que se ha puesto en contacto conmigo para decirme que quería hablar de, de su situación personal. Eh, y antes de, de eh, comenzar con esta entrevista, pues eh, recordaros que podéis compartir vuestro testimonio, testimonio escribiendo a entrevistas .com. Si escribís a, a este correo electrónico eh, os voy a contestar pues, eh, dándoos un, una fecha concreta o acordando con vosotros pues, cuándo podéis entrar en el directo y, y bueno, pues, eh, compartir también vuestro testimonio en este canal para que lo conozca, para que conozca la situación pues, la gente que nos sigue y para también poder charlar con, conmigo que podamos conocer eh, esa, esa situación en concreto. Eh, tenía ahora mismo en la sala a, a Xavier que estaba conectando pero se me ha ido, entonces vamos, espero que recupere la conexión en un, unos segundos y le damos la bienvenida. Bueno, antes de arrancar entonces con esta entrevista os voy a recordar que ha salido ya por fin al mercado este libro de las 10 claves del bienestar que... Es un libro en donde habla precisamente pues, de técnicas para aumentar el nivel de felicidad. Lo tenéis ya en librerías si y podéis haceros con él si entráis en la página web clavesdelbienestar.com. Bien, vamos a ver si retomamos esta conexión con Xavier, que se había puesto en contacto conmigo para compartir su testimonio. Mm. Y parece que tenemos algunas dificultades técnicas. Vale, dame unos segunditos. Ya la tenemos aquí. Xavier, ya estás en directo, perfecto. Vale, de acuerdo. Que te me habías caído un segundito. Pues... Muchísimas gracias, Xavier, por estar aquí. Vamos a compartir, como os decía, eh, tu testimonio de trastorno bipolar. Xavier, eh, ¿en qué parte del mundo estás? Bueno, yo de Barcelona. Estás en Barcelona, perfecto. Bien. Te pusiste en, en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu situación, tu testimonio de trastorno bipolar. Eh, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuándo comenzó esta situación en tu vida? ¿Cuándo detectaste esos, esa sintomatología de trastorno bipolar? No, no, no he entendido bien la pregunta. <risa> ¿Cuándo, comenzó, ¿Cuándo comenzaron los síntomas de trastorno bipolar en tu, en tu vida? Bueno, yo que... Lo que pasa es que todo esto... Tengo 59 años y entonces he podido verlo con perspectiva, pero desde que era crío. Eh, cuando era un crío, pues tenía, tenía mis cambios de humor. Lo que pasa es que, claro, eran relativamente pequeños y, y bueno, y a las criaturas tampoco se les tiene mucho en cuenta, ¿no? Pero bueno, cuando fue la, la primer, el primer aviso fuerte fue cuando tenía 17 años, que caí en una depresión catatónica, me quedé catatónico, me tuvieron que llevar así. Y bueno, aquella fue la primera... Pero bueno, no me trataron de bipolaridad hasta los 35 años, porque a partir de ahí eh, me trataron eh, psiquiatras psicólogos y nadie. Todos pensaban que era, que era por la depresión, que sucedía depresiones de vez en cuando y no, no se dieron cuenta de las de las hipomanías, que claro, para mí eran, no es que estuviera mal, estaba, estaba genial. Las hipomanías para mí eran el, el estado ideal, ¿no? Y, y bueno, a los 35 no me la cuando ya había pasado un montón de, de etapas. Para la gente que no sepa lo que es el trastorno bipolar, ¿cómo lo describirías desde tu situación? Bueno, el trastorno bipolar, en principio, en principio, bueno, es que todo el mundo lo describe igual, es lo que hay. Es, pues bueno, una concatenación de, de estados, eh, bueno, de euforia, que es la hipomanía o la manía, según depende de lo fuerte que sea, en las cuales, pues, tiene estar, bueno, estar exultante, eh, incluso, bueno, la cabeza te va mucho más rápido, ver las cosas más claras, te parece que la gente va a ralentir, eh, lo cual te da la sensación de que eres un, un semidios eh, muchas veces, y bueno, es, es tapas, pues viene la, la depresión. Eh, bueno, una depresión es una depresión, supongo, como, como cualquier otra, que, que bueno, que... Te, pierdes la, la, las ganas de hacer cosas, bueno, toda una depresión, estás triste, es tristeza, básicamente, es una tristeza pues, profunda. Y bueno, luego, sí. luego se, primero son estas dos cosas, pero luego se empieza a juntar todo, hay las, las cuestiones de, de etapas mixtas que tiene subidas y bajadas bajada, se, se une la paranoia, que es, una cosa que no ha oído mucho, pero es que pasa episodios paranoicos importantes. Incluso incluso con una manía acentuada, en un momento dado, eh, hasta brotes psicóticos, no te diré, muy fuertes, por lo menos en mi caso. Pero sí que pierdes la, la, la noción de la realidad. Me ha pasado una vez con un brote psicótico, porque también se estaba junto con droga, etcétera porque otra, otra es la cuestión de las drogas. Yo, muchas veces se dice que, bueno, que es, un, que es como, bueno, una, la droga es lo que, te, lo que detona la, la, la bipolaridad y para mí, en mi caso, fue, fue mi automedicación. Yo no sabía qué me pasaba, lo estaba pasando muy mal, y tomaba alcohol y parecía que me estabilizaba, bueno, era una sensación... Y, y como necesitaba mmm, funcionar, pues tomaba cocaína y entra cocaína, el alcohol, pues iba, iba mirando de, de hacerme pues, no, la vida así más o menos estable. Y claro, evidentemente me estaba destrozando. Y, y bueno, ya cuando me medicaron con 35 años lo dejé todo, eso sí. Pero bueno, ahora estoy tomando drogas las que me, las que me recetan, que no dejan de resolver drogas <risa> <risa> Eso es decir. Eh, has hablado de, de periodos de hipomanía o de manías. Eh, ¿Qué cosas hacías eh, en estos periodos de manías? Mira, al principio eran eran verdaderamente, eran épocas en las que producía muchísimo. Es decir, yo, gracias a las hipomanías, monté mi empresa de audiovisual. Eh, me lanzaba a, a bueno, trabajos. Eh, que a lo mejor con, con otro, vaya, que no me hubiera atrevido a hacer, y, y lo sacaba adelante porque la verdad es que trabajas con una con una claridad de ideas y con, y con una fuerza, bueno, que no se ha nada Bueno, también te buscas, buscas cosas... No sé, peligrosas, no sé, yo una vez me dijeron para ir a, a grabar a Filipinas con una cámara y luego no, me decían, ojo no, que hay okay, guerrilla y tal y yo estaba, bueno, es una sensación de, de que puedes hacer todo lo que quieras y que todo te va a salir bien y, y bueno, eso, eso llega a un punto en que ya no es así, porque claro, empiezan a salir cosas mal y bueno, entonces se, se empieza a, a crear un con un torbellino en el que estás dentro y miras de tirar para adelante, van pasando cosas, es, es, es muy duro. Pero las primeras, las primeras son, son muy limpias, es decir, pasa y puedes hacer un montón de cosas. Ya digo yo, yo puse una empresa y monté de esto a, a base de hipomanía. <risa> Es una sensación de entonces de euforia, de sensación de sí, capacidad, sensación exacto, de que todo sí, lo sí. puedes, de que. Y supongo que irá unido a, a mucha energía y poca necesidad de dormir, ¿verdad? Ah, sí, hombre, por supuesto. Y te, te puedes pasar. Yo me he pasado trabajando tres o cuatro días y con sus noches. Claro, eso también, pues la, la gente que te ve dice: Uf, este tío es un superman, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y tú piensas, pues tampoco, ni, ni me tomo nada ni nada. Es que, y sí, sí, es, lo que pasa es que, claro, todo eso luego revierte. Físicamente no, no es algo que, que sea conveniente hacer. Pero sí, sí, dormir un poco, eh, bueno, hay otras cosas que también otras del, yo qué sé, la actividad sexual se te dispara. Es algo que, igual que con la depresión, pasa todo lo contrario, que la libido se te... Xavier, no sé si te, te has, se te ha cortado la conexión. Creo que sí, creo que se te ha cortado la, la conexión. A ver si podemos recuperar la, la conexión. Nos estaba diciendo Xavier que la actividad sexual te aparecía muy intensificada, que es una de las características habituales del trastorno bipolar. Aparecen momentos de mucha energía, poca necesidad de dormir, como habéis visto. Nos estaba diciendo Xavier ahora, es que. Eh, He pasado tres o cuatro días eh, y con sus cuatro noches sin necesidad de dormir, ¿no? Eh, y monté una empresa con, con esto. Entonces vemos que puede haber mucha energía, mucha capacidad. La gente que nos está escuchando ahora en directo dirá, caramba, pues qué bien, ¿no? Pero ahora estaba comentando Xavier, no, no están así, no están bien, porque después de ese subidón viene un bajón. Viene la época de depresión, viene la época de tristeza, viene la época de falta de ganas y falta de de capacidad para poder disfrutar de las cosas. Y nos comentará ahora, Xavier eh, algunas cosas más. Pero antes de, de continuar, mientras retome, retoma la, la conexión, eh, vamos a echar un vistazo al chat. Por ejemplo, nos dice Andrés 28, una pregunta para este hombre. ¿Está en activo trabajando? Ahora le preguntaremos exactamente si, si continúa trabajando en la actualidad. Nos está diciendo Leticia Martínez, ¿qué tipo de manías, religiosas, económicas, sexual, de qué manera afectó a su familia? Bueno, eh, ahora estaba hablando de eso, de mucha energía, de mucha capacidad. Nos dice Leticia también, ¿puede manejar, eh, conducir un vehículo, manejar un trabajo donde se maneja dinero, puede ser aval de una herencia? Uh -huh. Y Ana Hernández nos dice la. Perdón, Andrés 28 nos dice: Ana, Ana Hernández, la depresión, yo creo que peor porque las ganas de vivir desaparecen. Exacto, sí. Mm. Tenemos ya con nosotros a Xavier de nuevo. Sí, se ha cortado. Te vemos de nuevo, Javier, que se había cortado un momentito la, la conexión, pero te escuchamos bien sí. de nuevo. Te lo estabas diciendo que la sexualidad se vuelve muy intensa, ¿no? Con mucho impulso, sí. muchas ganas, en esas épocas de... de... Sí, sí, bueno, es, es... de hecho, todo... las emociones se disparan todas, es decir, ¿no? tienes, tienes fuerza, además, para llevarlo todo para adelante, es... Falta, yo me acuerdo que yo trabajaba, eh, trabajaba antes de montar la empresa, trabajaba, estudiaba, iba a la facultad y ocho horas y luego en la facultad y llegaba a casa y tenía que irme a correr porque me sobraba me sobraba energía y a lo mejor dormía tres o cuatro horas luego y me levantaba, iba a trabajar y bueno, y me, me sobraba, es que llegaba a casa y no, no, antes de cenar tenía que irme a, a correr. Un rato, es, es un dispendio de, de energía brutal. Y en eso viene, bueno, viene causado. Eh, a mí me fue bien para, por eso, para um, instalarme a nivel de trabajo al principio. Eh, tuve la suerte de que tenía un socio y entonces cuando yo tenía los bajones, él de alguna manera llenaba, llenaba eso. Y entonces cuando tenía la subida, pues explotábamos pues toda la, la mi creatividad, mi, y, y por eso se le ve muy bien. Sí, porque mucha gente podrá decir, caramba, qué bueno, ¿no? El tener esa energía, esa falta de necesidad de dormir. Pero tú lo has explicado ahora muy bien. Después de esos subidones suelen venir bajones, ¿no? Que esos bajones son depresivos, son falta de ganas, son tristeza. ¿Cómo, cómo vivías esos bajones emocionales? La verdad es que algunas veces era paulatinamente y eh, va bajando paulatinamente y entonces van van apareciendo que dejas te dejas, no, no sé, eh, el aseo, el, te dejas ir, yo qué sé, te desalecentas y con eso pues vas perdiendo, vas perdiendo, no tienes ganas de ver a gente, bueno, es... Y bueno, y llega al punto que te metes en cama y no quieres salir. Y tener que ir al lavabo te cuesta un horror. Tan sencillo como eso. Y eso, pues claro, cuando convives con alguien y esta persona no lo sabe y tú tampoco, es, es muy duro de llevar. Es muy duro de llevar. Para convivir con un bipolar es, es muy duro. Y, y es, sí, esto... Y me hace gracia porque la bipolaridad que ha dado... Casi como un chiste, casi como un chiste porque, primero, la bipolaridad antes era eh, eh, un maníaco depresivo, ¿no? Un nombre que, que, bueno, que tiene, tiene su entidad. No sé por qué, pues se hicieron un gran punto y le dijeron bipolar. Eh, luego otra cosa a nivel semántico. Dice, lo primero que me dijeron a mí cuando me diagnosticaron es, eh, esto está muy estudiado, ...y con una medicación... ...esto puede hacer una vida normal... ...totalmente incierto... ...totalmente incierto por lo menos en mi caso... ...y en otros casos que conozco... ...porque es muy complicado encontrar... Un... ...es que hay un, un factor... ...que nunca lo he oído... ...que es el factor estrés... ...cuando pasas una, una situación estresante... Eh, es igual lo que se tomando vas a tener una crisis o maníaca o, o depresiva es, es el, lo que marca es el estrés las situaciones estresantes son las que disparan eh, la, la, lo, lo, lo, pues esto, la, los periodos ¿no? y, y bueno la, la, la cuestión es que no es tan fácil como eso, Dice, no es como la diabetes es decir eh, ...esto se pincha en insulina y puede ser una vida normal... ...yo desgraciadamente pues tengo diabetes... ...y ya digo yo que... ...por estar alto o bajo no me siento diferente... ...ni la realidad cambia en absoluto... ...puedo, ir, puedo estar con la gente exactamente al mismo nivel... ...y con un análisis me, puede, me lo pueden decir... ...la bipolaridad no tiene nada que ver... ...yo cuando siento... ...esa frase que es una frase que he sentido incluso en el cine... En películas que tocaban la cuestión bipolar, también decían: No, esto es como la diabetes, es horroroso, yo no entiendo quién, quién, quién lleva. Pues, es horroroso. Y ha quedado, esto, esto es bipolar, yo oí unos, unos críos, un día que decían: No, esta tía es que es bipolar, porque por la mañana me dice una cosa y por la tarde otra. Eso es, es, es lo que queda en la mente de mucha gente cuando se habla de bipolar. Por ejemplo, sí, que... se, han puesto, se han puesto en valor las depresiones, que, que verdaderamente una persona que tiene depresiones pues es muy fuerte y claro que te pueden llevar pues, a, a estadios ¿no? de quitarte de, de, de, de la vida. O es, es duro, ¿no? es, es, es, es, pero es que los bipolares tenemos las depresiones y aparte tenemos la, la, la cuestión de las hipomanías o manías. Y aunque parezca la hipomanía parezca románticamente divertido, no lo es. Son muy duras y, y ya digo, llega un momento que se junta con ira, por ejemplo, muy muy muchas veces paranoia, paranoia que, que normalmente, pues claro, la gente que tienes más cerca es la que la que lo recibe, ¿no? Estás en paranoia con, con gente que te quiere hacer daño o cosas de estas. ...se cruzan un montón de cosas que es horrible ...y si de aquí pasas a uno depresión... ...pues tú imagínate la cantidad de cosas que... que entran en juego... Es, ...es decir, las depresiones son muy duras... ...pero es que la bipolaridad... ...le puedes, hacer, le puedes poner encima pues... ...pues mucho más síntomas y... y bueno, eh, no caer muy lejos... ...miramos el Ernest Hemingway... ...bipolar... ...¿cómo acabó? pues ...todos sabemos... ...su, su neta María Hemingway... ...lo mismo... Eh, Kurt Cobain, lo mismo Virginia Woolf Virginia Woolf era bipolar en su días que estaba diagnosticada que ya es una gran cosa, se diagnosticada en el 1900 y poco y, y bueno, tenía su marido se dedicó toda la vida a estar por ella y mirar que no pas, pasase eh, episodios de estrés y controlándola para que no para que no tuviera su vida de bajada, que bueno, las tuvo. Y tenía también mi con unos cuantos intelectuales malos en una casa que también estaban por ella. Es decir, es, es, no, es una, no es una enfermedad baladí. Y yo creo que sea. Hoy día hablar del de trastorno bipolar queda como, no sé, como una enfermedad. Sí, está ahí, ¿no? Pero ya digo, no le ha hecho ningún bien pues, la, los comentarios de eso, que es como una, una diabetes y de cosas. Esas. Son cosas que aún no entiendo, la verdad, porque, por otro lado, cuando dec dicen, decimos causas, causas, bueno, parece ser que causas genéticas, no sé qué, cromosoma. Pero es que en verdad cuando me dijeron a mí, no, es que es una enfermedad que está muy estudiada y tal, pues o sea, está muy estudiada, pero no se ha sacado nada de esos estudios, porque no se sabe todavía nada. Se sabe más o menos que puede, que, pero no se, no, se no, no hay nada palpable, todos son sugerencias, bueno, uno le parece, otro le parece, y, y, y en ese campo que se, se tiene que decir lo mismo, eh, no se sabe, estamos en ello y no se sabe, es un campo que no, no, no bueno, está bastante bastante baldío, ¿no? Claro, uh -huh. ya digo, hay una serie de, de suposiciones sobre el, la bipolaridad que son falsas totalmente. Uh -huh. eh, Xavier, una de las cosas y que te digo, pasaron. ¿Qué te pasó a ti es que te dieron paranoias? ¿Nos hablas un poquito de esas épocas o esas paranoias que te dieron? Bueno, creo que se le ha con, cor, cortado un momentito la conexión de nuevo, pero no hay problema porque así va, os dejamos espacio a la gente que nos estáis viendo en directo para que formuléis vuestras preguntas en el chat eh, un poquito más abajo, aquí o a, a, al lado. Eh, seguramente tendréis una caja con preguntas en eh, donde podéis escribir. Os voy a pedir primero a la gente que nos estáis viendo en directo que me digáis desde qué parte del mundo estáis viendo esta entrevista. y y también que me comentéis pues qué preguntas queréis que le hagamos a Xavier. Ahora se conectará de nuevo en el mismo enlace, Xavier. Y así podemos dar respuesta a esas dudas o esas preguntas que se os vayan formulando de este tema tan interesantísimo como es el trastorno bipolar. Ahora nos estaba diciendo Xavier que no se le está dando la importancia en la sociedad, la importancia que tiene, porque se está comparando con cosas a lo mejor que, que tienen menos sintomatología, eh, que no tienen un impacto tan grande en, en las personas... Y, y nos está describiendo de una manera muy muy clara muy, y muy concreta eh, un gusto de verdad el teneros aquí desde diferentes partes del mundo a la gente que lo estáis viendo en directo por ejemplo tenemos a andrés 28 desde córdoba españa tenemos a claudia que nos ve desde bogotá tenemos a eduardo que nos ve desde las palmas de gran canaria eh, tenemos a pablo que nos ve desde chile ¿okay? Y y bueno, estábamos hablando de eso, de la importancia que, que se le da al trastorno bipolar y quería preguntarle a Xavier, le tenemos aquí ya de nuevo, quería preguntarle sobre sus paranoias, sobre eh, esas épocas o esos episodios psicóticos que comentaba antes. ¿Qué fue lo que pensabas, lo que veías o lo que sentías en esos episodios, Xavier? Bueno, es que, bueno, pierdes, pierdes la noción de la realidad tal como es. Bueno, eso también pasa con la hipomanía, porque estás en, un, en otro nivel. O con la depresión, porque la depresión también lo es todo más oscuro y tal. La, lo de la paranoia es que empiezan, empiezan... Si sale mal alguna cosa, crees que, que alguien está, está mirando a hacerte daño. Bueno, hay, al principio lo que dices es que, que el... el Ay, perdona, se había cortado. Sí, sí, sí. Bueno, que de alguna manera te están, están conspirando contra ti, pero de manera muy tonta, sobre todo con el trabajo que están intentando. Lo que pasa es que también, eh, lo que, pasa es que las cosas empiezan a salir mal porque la hipomanía no es una panacea. Te da energía, te da claridad, pero también la puedes cagar muy, muy gorda, ¿no? Entonces, claro, como, como dices, si yo soy el mismo y es la misma energía, ¿por qué no me salen las cosas bien? Ya pues empiezas con la ley de Murphy, que si todo está contra mí que si alguien, están conspirando contra mí, la gente, esta gente no hace las cosas mmm, pero solo para para para jorobarme, no sé empieza, entras en una dinámica muy, muy rara, muy extraña que, que bueno te vas a la realidad y las, las, los episodios psicóticos eso sí que ya mmm, esto solo me ha, los he tenido con pues bueno eso, con, estando de fiesta bueno he podido estar dos o tres días de fiesta sin sin empalmando, y bueno, llega un momento que ya no sabes con quién estás, qué estás haciendo eh, es bueno, es eso, todo estás perdida de realidad que, que luego te asustan, ¿no? Una vez las has pasado y, y, y rememoras lo que ha pasado es es eso lo hago. pero ya digo, lo, la cuestión es que en, entras como en un, en un torbellino de, de emociones y de que la realidad está ahí, pero no puedes, si, es importante tener algún sitio donde agarrarte, si no tienes nada, si no tienes un, un entramado de amigo, familiar, lo que sea, que te pueda echar una mano, uf, lanzarte así al vacío con, con una bipolaridad muy heavy, y la verdad es que Estar solo porque, bueno, la gente de alguna manera la vas apartando o se va apartando y, y vives, vives mucho con la oscuridad. Eh, yo, pues claro, la gente que ha convivido conmigo tarde o temprano pues, se ha alejado de mí. Y también eh, no quieres estar a veces con gente porque, porque vas con otra onda, con otra vibración. Es, es complicado, es muy complicado. Yo le he pasado muy mal. Y bueno, yo llegué llegué a tener pues, pues un patrimonio importante, una casa, tal, coches, bueno, un piscina y tal. Ahora, ahora me estoy cobrando el de esto. Eh. A ver, se le ha vuelto a, a cortar a Javier. Es muy interesante este testimonio que está comentando, porque nos estaba hablando de en qué medida él puede tener una autonomía o, o en qué medida eso le afecta a su vida. Él comentaba que ha podido trabajar, ha podido montar una empresa, que ahora estaba hablando también de, de la medicación que, que ha tomado y de sus episodios de salir varios días que le llevaron a tener eh, episodios psicóticos o paranoias, como estaba muy bien describiendo Xavier. Y eh, hay personas en el chat preguntando sobre el nivel de autonomía sobre si puede trabajar, por ejemplo, nos pregunta Andrés, o si puede vivir eh, sola, una persona con bipolaridad. Entonces le vamos a pedir a Xavier a ver si que se conecte de nuevo y, y desvelamos un poco estas dudas que estáis planteando en el, en el chat. También nos pregunta Sofía, nos dice, buenas noches Fernando, os veo desde Valencia, me gustaría preguntar cómo fue para ti tu experiencia como paciente durante el tratamiento psicotéutico psicoterapéutico, me imagino que querrás decir, eh, vale para, para conocer el, cómo fue la psicoterapia. Pues ahora le preguntaremos también a Xavier sobre estas cosas, eh, porque no hemos comentado todavía sobre el tratamiento. Sí que ha comentado en, ahora en el directo que ha recibido tratamiento farmacológico y, eh, y que... Esas, esos fármacos que le, le estabilizaron, pero que tampoco son la panacea. Xavier, te tenemos en directo de nuevo y nos están preguntando en el chat si has podido trabajar con trastorno bipolar y si consideras que podrías vivir de manera autónoma, sola, o necesitas ayuda. Uf, uh, lo de trabajar, yo digo, si, si, si no tienes un trabajo que te, que te procure mucho estrés, yo creo que sí y en principio no, nada de problema yo es que claro era un trabajo muy creativo era un estrés diario muy fuerte y, y ahí sí que verdaderamente es complicado. ya digo mientras puedes de su vida eh, hacer servir todos tu, todos tus resortes y tal va muy bien pero luego llega un momento que estás totalmente mucho tiempo solo y sí, puedes vivir autónomamente no hay problema un problema lo que pasa es que es que necesitas necesitas muchas veces necesitas un apoyo para centrarte en la realidad porque es que no no ves la realidad como está cual cuando estás deprimido me he pasado mucho tiempo deprimido en casa casi sin poder levantarme de de la cama y claro si hubiera tenido a alguien para saber dónde estaba la realidad y dónde estaba, y por ejemplo, o, o que me hubiera, que hubiera hablado con el psiquiatra para ver si me podía retocar la medicación, cosas así, ¿no? Cuando estás, cuando, cuando estás fuera de la realidad, esas cosas estás muy inválido, amor no, no piensas con calidad, no piensas, ay, me tendría que hacer esto, necesitas, te va, bueno, pues bueno, necesitas, va bien que haya alguien que objetivamente te pueda guiar un poco. Yo creo que es, es fundamental crear un, un, un, un entramado de, de, de, de, de familiares o de amigos que sepan lo que te pasa, que sepan bien lo que es la enfermedad esta, porque otra vez, esta, eh, yo con el cigarro también mandaron los fármacos y ya está, cuando es imprescindible, un, un seguimiento psicológico, pero mucho, porque claro... Eh, todo lo que vas pasando te va creando traumas, va creando... Bueno, es que se necesita como... Los psiquiatras solo te van a recetar, básicamente estabilizadores y, y, y, y antidepresivos y, bueno, alguna cosa más. Conmigo han, han hecho y, bueno, yo he, me he prestado a hacer, pues eso, un poco de, de, de pruebas, ¿no? A mí me, me han dado antipsicóticos, me han dado anti bueno, un montón de cosas que decían si es, parece que va bien para esto parece, porque tampoco lo tenían certificado ¿no? pero lo, la verdad, el verdadero trabajo tiene que ser psicológico y evidentemente, tanto psiquiátrico como psicológico con, eh, con alguien que esté cerca de, del del individuo, porque ya digo, el individuo muchas veces, si está en plena en plena crisis no puede, claro, no es que está fuera de la realidad, no puedes actuar de una manera objetiva y normal y decir, ay, mira, me pasa esto, o si te rompieras una pierna, así, pues mira, puedo ir aquí que me van a curar, no. Estás, estás en un torbellino de, de emociones que no sabes sabes qué pasa. Uh -huh. Vivir, si sí, no hay problema, puedes hacer las cosas fundamentales, pero vaya. Sí, eh, calidad ser... de vida es otra cosa. Nos está preguntando Pablo, Pablo Fox en el chat, nos dice: ¿Es un problema hereditario el trastorno bipolar? ¿O tienes algún paciente, algún pariente cercano que sufre trastorno bipolar? Mm, eh, sí, en principio, en principio, mi abuelo yo no lo conocí, ¿no? Pero por lo que me han hablado de él, eh, eh, tenía un trastorno bipolar evidente por los cambios de humor, etcétera. Y bueno, en aquellos tiempos, pues claro. Eh, en, además era un maltratador es decir, cuando, cuando claro, no, no, no es lo mismo cada eh, cuando se borrachaba porque tenía un, un, una fase pues era un maltratador tenía cambios de humor muy fuertes yo supongo, no estaba diagnosticado era una persona del campo que tampoco, pero por lo que me han dicho tenía que ser él, nadie más en que yo conozca de mi familia ha tenido eso, no lo sé una cosa que sí me hace gracia es que ya que dicen que puede ser que... ¿Por qué no se hace un estudio? ¿Por qué no se coge un universo lo suficientemente importante y estadísticamente se hace un estudio, matemáticamente? ¿Algún resultado de verdad? Yo no sé, pero como tesis en a algún psiquiatra se le podría ocurrir. Un universo importante, no los casos de, de una persona u otra. No, no, estoy hablando... Pero, claro, y ese universo, los casos que fueran bien documentados, no me parece que... Claro, yo, a mí me lo diagnosticaron a los 35. Habría gente que diría, no, es que apareció a los 35. No, me lo diagnosticaron. O cuando yo me empezaba a diagnosticar, dije, no, yo... Sí, creo que te hemos perdido de nuevo. Estaba comentando, Xavier ahora en el chat, la importancia que tiene el hacer estudios más profundos para conocer... Eh, ...la utilidad de, de estos tratamientos, como los tratamientos farmacológicos, ¿no? eh, Y estaba destacando también ahora, Xavier eh, la importancia que tiene el apoyo psicológico, el acudir a, a un psicólogo porque eh, los fármacos por sí solos pueden ser eh, necesarios para la regulación emocional, para regular estos altibajos que nos estaba describiendo Xavier. Los, los fármacos específicos pueden evitar esos picos altos de las manías... Eh, pueden hacerlos menos intensos y menos frecuentes y también pueden hacer menos intensos y menos frecuentes esos picos bajos de las épocas depresivas. Esos picos en donde no te apetece salir de casa, en donde tienes tristeza, tienes apatía, tienes dificultad para disfrutar de las cosas y, y esa farmacoterapia es, es necesaria. Lo estabais comentando ahora además en el, en el chat la utilidad que tiene esa, esa farmacoterapia. Nos estaba diciendo de Patrick, que nos dice, yo solo recibo tratamiento farmacológico y no tengo ayuda psicológica. Creo que es imprescindible. Pues efectivamente, sí, de, de Patrick. Creo, creo que, como tú muy bien has dicho, la ayuda farmacológica es imprescindible y también la ayuda psicológica para hacer que esos picos de las personas que tienen trastorno bipolar, pues no sean tan intensos y tan frecuentes y ello les permita tener una vida social e incluso laboral, pues, eh, normal, ¿no? Que puedan interactuar con el entorno y que puedan, pues, disfrutar de, de la vida sin esos altibajos emocionales, sin esas épocas de subidón, a las que le sigue una época de, de bajón, que a veces por pacientes que yo he tenido en la consulta de psicología en Calma al Mar, esas épocas pueden ser de, de, de varias semanas o varios meses de, de bajón emocional en donde a uno no le apetece hacer nada, no le apetece relacionarse, no le apetece estar con amigos, entonces es francamente preocupante. Pues en este momento os voy a animar a todas las personas que lo estáis viendo esta entrevista, si queréis compartir vuestro testimonio, que podáis escribir a entrevistas aepsis.com porque en ese correo electrónico os vamos a dar uh, la opción de que también podáis compartir vuestra historia como lo está haciendo ahora Xavier, que podáis eh, hablar de, de cualquier cosa eh, que tengáis en primera persona a nivel psicológico, uno de, de los mayores temas que se comparten en este canal, son temas vinculados con la ansiedad, también con depresión, también con trastorno bipolar, como nos está comentando ahora Javier, con trastorno límite de personalidad, que nos está preguntando, ¿el trastorno límite de personalidad tiene tratamiento y cuál sería? Pues os animo mucho a meteros en un curso que hay de eso en la página web, eh, que es, os lo voy a poner aquí encima, aepsis.com barra cursos, que os aparece en la pantalla epsis.com barra cursos porque ahí tenéis información sobre el trastorno límite de personalidad que estabais comentando ahora en el, en el chat y también sobre trastorno bipolar y otros temas diferentes. Tenemos ya de, no, de nuevo con nosotros a, a Xavier, a ver si tenemos ahora un poquito más de suerte, Xavier que nos está fallando la conexión <coughs> Xavier para sí, para, se va cortando. para finalizar uh -huh. me gustaría Preguntarte sobre el tratamiento, sobre qué tratamiento has seguido y a nivel psicológico, si has acudido a un psicólogo a lo largo de, de tu vida, si has tratado el trastorno bipolar con ayuda psicológica y si es así, ¿cómo ha sido? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues te preguntaba, ¿cómo, ¿cómo ha sido el tratamiento psicológico que has, que has seguido? La verdad es que ha sido muy deficiente. Es decir, cuando empecé, solo, solo me dieron la opción de, del tratamiento farmacológico. Lo del psicológico era como más a más. menos. Me dijeron, pues mira, come sano, mira de hacer rutinas. Eh, ...mira hacer ejercicio, mira de dormir las horas que te ...bueno, eso es exactamente lo mismo que si tienes un uñero... ...es lo mismo, es decir, no no, no, tiene, no tiene ningún sentido... Y, ...y pocas más indicaciones... ...al principio fue muy mal... ...luego fui encontrado... ...digo porque he cambiado de psicólogo, de psicólogo ...y los únicos que me han dado, por eso lo reivindico... ...los únicos que me han dado alguna, alguna de esto de vida... ...alguna, a, a, algo para mi calidad de vida... Han sido psicólogos. La primera, me acuerdo, que una psicóloga que me siempre describe qué te ha pasado, tal, tal. Mi padre murió a los 15 años y tal. Bueno, eso lo explicará a todo el mundo. Y es la primera que me dijo, caray, eso es un trauma fuerte. Entonces, ahí me vi, verdaderamente, que esta persona ya tenía, tenía una visión más amplia. Que no me trataba solo como un bipolar, que me trataba como una persona con trastorno bipolar, y a partir de ahí, pues claro, es, es diferente, el enfoque es diferente. Ahora mismo estoy con una con una psicóloga que es uh, cognitivo-conductista, conducti, ¿lo digo bien? Sí, cognitivo-conductual. Bueno, sí, sí. Que, que verdaderamente me está, me está ayudando mucho, para, porque claro, todo esto, toda esta enfermedad conlleva muchos traumas, mucha, mucha historia que, que, que también se ha de tratar, ¿no? Uh, ya digo, en psiquiatría, lo de psiquiatría es, es eso, tienen, tienen hmm. te dan un de estos hmm. Bien, por lo que entendemos, habéis recomienda esta, este tratamiento psicológico, nos está hablando de la importancia que tiene ese tratamiento psicológico para, para superar, eh, o llevar mejor el trastorno bipolar para saber gestionar este tipo de, de situaciones. Y está destacando también el ver al paciente con trastorno bipolar como una persona que tiene un trastorno bipolar y no como un trastorno bipolar, ¿vale? es decir, el, una persona con su historia. Él hablaba ahora del fallecimiento de su padre y... Y decía, vale, pues esto es un trauma en la vida de cualquier persona, es una situación impactante. ¿no? Y eso ya es diferente del trastorno bipolar. Puede que tenga una relación, pero es un trauma diferente, es algo, algo eh, a mayores. ¿no? Entonces la recomendación farmacológica sigue, sigue ahí, ¿no? es importante que los pacientes con trastorno bipolar vayan a su médico y tengan un psiquiatra, un especialista que cuide la medicación y tomar la medicación siempre en la dosis en la que recomienda a ese profesional pero también el apoyo psicológico el, el, el entrenamiento a través de determinadas habilidades que te pueda explicar el psicólogo y lo que decía Xavier al principio de la entrevista el poder predecir esos momentos de bajón o de subidón <coughs> también tiene muchísima importancia, el poder ver que van a aparecer esos subidones y esos, y esos bajones y poder, por lo tanto, actuar para minimizar los, los efectos de esos subidones y esos, y esos bajones. Y, Javier, te tenemos aquí de nuevo. Tenemos que ir cerrando la entrevista por hoy, Xavier, porque vale. ha estado un poquito el tiempo encima. Te agradezco de verdad muchísimo tu participación en el canal, que hayas compartido tu testimonio. Y espero seguir en contacto contigo para otras ocasiones. Y a ver, muchísimas gracias sí. por estar aquí. Y yo te agradezco que me hayas dado este poquito. Solo quería decir una pequeña cosa en la cuestión de psiquiatría. Imagínate, eh, lo primero que me dieron es litio, le da mucha gente litio. Eh, hace 3.000 años, los griegos, para, para las, los trastornos de, de bueno, mentales, les daban litio. Es decir, en 3.000 años hemos avanzado muy, muy, muy poco a nivel de farmacológico eso lo quería dejar ese apunte Muy bien, pues mira es una, un dato que yo no tenía y de verdad es que te agradezco que me lo hayas dado porque es verdad a la, a la medicina o la farmacología le falta mucho por, por evolucionar todavía Mucho. Claro, Si no sabes sí. dónde tienes que atacar es complicado pero sí, sí Pues lo dicho, Xavier, muchísimas gracias por haberte puesto en contacto conmigo y, y estamos muy en contacto. Hasta luego gracias. Chao y seguimos en, en este canal en donde hablamos de psicología, como estábamos comentando. Y en, en unos minutitos, a las 10 de la noche, hora peninsular de España, voy a verificar que todo esté correcto. Exacto. A las 10 de la noche vamos a comenzar otro testimonio en el que vamos a hablar de ansiedad y depresión. Vamos a compartir... Una, un testimonio más en donde una persona que se ha puesto en contacto conmigo pues va a hablar de su situación vinculada con la ansiedad y con la depresión. Y os animo muchísimo a aquellas personas que queréis compartir vuestro testimonio a escribir a entrevistas y será un gusto de verdad el poder compartir vuestro testimonio, el hablar con vosotros, con vosotras de vuestra situación personal y estoy convencido de que no solo os va a ayudar a vosotros, sino también a la gente que os escuche. Porque una de las cosas que veréis mucho en los comentarios aquí de los vídeos es la gran utilidad que tiene para la sociedad, para la gente en general, el escuchar otras situaciones que se relacionen con lo que uno padece o con lo que uno sufre. Así que es de verdad muy bondadoso por vuestra parte, igual que por parte de, de Xavier, el querer compartir vuestra situación para que la gente que os vea a las que le pasa lo mismo, pues eh, sienta, se sientan acompañados y arropados. Pues eh, estad pendientes de este, de este canal porque en 10 minutitos arrancamos una nueva entrevista. Si te gustan estos temas de psicología te invito a que te suscribas al canal, así tu dispositivo te avisará. Eh, dale a la campanilla si estás en el canal de YouTube porque si no le das a la campanilla no te avisará. Y en 10 minutitos aproximadamente comenzamos un nuevo testimonio. Muchas gracias, como siempre, a los habituales y nos vemos en un momentito.